Pasan cinco minutos de las ocho y media de la mañana, comenzamos nuestro tiempo de entrevista que hoy visita la candidata de Zaragoza en Común al Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ha empezado el 2023 ya en lo profesional como candidata, ¿no? Pensando en lo que va a ser esta recta final de lo que queda hasta las elecciones y ya en lo que vendrá después, ¿no? Sí, eso es. Ha sido, la verdad es que un cambio muy importante, porque ahora mismo me siento en mi casa, en esta televisión, pero ha sido un cambio muy importante y donde he aprendido muchísimo, sobre todo también del funcionamiento del ayuntamiento y de la cercanía que tiene esa institución a la, a la ciudadanía, ¿no? Y cómo eh, el día a día de todos nosotros, de que vivimos aquí en Zaragoza, está funciona gracias a cómo funciona el ayuntamiento de Zaragoza. Y obviamente, según quien esté gobernando el ayuntamiento, funciona de una manera o funciona de otra. ¿En qué momento eh, se plantea eh, precisamente dar el paso para estar allí ¿no? para estar en el ayuntamiento eh, y formar parte de las decisiones que, que se toman y que implican a la ciudad Bueno, yo llevo años siendo militante del Partido Comunista de España en Aragón y también de Izquierda Unida, Izquierda Unida está dentro de esta plataforma de Ciudadana que es eh, Zaragoza en Común y bueno, tras años eh, trabajando en el movimiento feminista siendo militante, pues se planteó que yo podría ser una de las caras que defendiese esta vez el proyecto de Zaragoza en Común y la verdad es que yo, que soy un poco inconsciente y soy muy lanzada, dije, pues venga, sí, que me animo. Uh -huh. Y nada, y aquí estoy, ganamos las primarias y aquí estoy. Ha dicho ya en alguna entrevista que está convencida de que a la política le hacen falta personas normales. Entiendo que eh, personas de, de, de la calle, del Eso día es. a día, ¿no? Eh, ¿Qué puede aportar un perfil como el suyo frente a compañeros eh, del ayuntamiento que va a tener que ya llevan más tiempo en política? Claro, yo entiendo, por ejemplo, el perfil que tiene la compañera Lola Ranera del el Partido Socialista que lleva trabajando para el partido y va siendo liderada, liberada pues, durante eh, muchos años y yo creo que el perfil que yo puedo eh, mostrar es el perfil de una madre eh, separada que tiene que cuidar de su hija con una conciliación, que utiliza el transporte público, que utiliza los centros cívicos, que ha tenido dificultades a la hora de buscar una vivienda para, para darle a su hija una vivienda eh, digna y, y también eh, desde luego una posición desde una una persona que ha tenido un trabajo precario... ...y que sabe lo duro... ...que, que es vivir con un trabajo precario en, en la ciudad. Uh -huh. ¿Cree que hacen falta más perfiles como esos en la política? Sí, desde luego que sí. Yo creo que el 15M marcó eh, un punto importante... en que, ...donde se dijo que las personas... ...que no llevaban toda la vida en política... las personas normales... ...debían aparecer en la política... ...y yo creo que ese es el camino que seguimos tomando... ...todo lo que son eh, plataformas ciudadanas... ...y partidos nuevos. Uh -huh. Y llega en un momento en el que... Eh, el tono, la crispación de la política, bueno, todos sabemos cómo están las cosas y más estos últimos meses sin duda eh, va a aumentar, ¿no? Eh, es un reto añadido enfrentarse a, a, al clima actual que tiene la política, tanto aquí como a nivel nacional. La verdad es que sí, es un reto añadido, pero es verdad que Zaragoza en Común es una plataforma que trabaja por Zaragoza. Entonces, eh, a nosotras lo que nos importa y donde nos centramos no es en, la, en, en el gobierno central, en, las, eh, en, en los los encuentros o desencuentros que puede haber a nivel eh, central, sino que nos centramos en la ciudad y en mejorar la vida de la ciudad de Zaragoza. Es verdad que aquí también nos encontramos enfrentamientos, como puede ser el del BP con el PSOE, siendo que pues, ahora Jorge Azcón quiere acceder a la... es candidato al gobierno de Aragón y el desencuentro que tiene con el PSOE, pero es verdad que con que Zaragoza en común no tiene nada que decir ante de ese desencuentro. Es una cosa que tendrán que solucionar ellos y que aparte que va en su línea de cómo van a hacer ellos sus elecciones. Uh -huh. Aunque eh, lo que pase en Madrid lo veamos con más distancia eh, ¿cree que puede acabar influyendo en, en, en el 28 de mayo cuando los ciudadanos vayan a las urnas porque es cierto que, que en cierto modo eh, todo ese jaleo esa crispación que viene de Madrid a veces pues, eh, acaba influyendo ¿no? en el día a día de, de los zaragozanos. Sí, obviamente seguramente que influye, obviamente influirá, yo espero que influya para bien porque lo que queremos tener en Zaragoza es un gobierno de izquierdas eh, sea como sea eh, ya sea con acuerdos o sin acuerdos o formando parte del gobierno bueno, lo que queremos es tener un gobierno de izquierdas y yo espero que esos enfrentamientos bueno, pues tenerlos presentes, saber que están, pero desde luego nosotras debemos trabajar eh, en nuestro proyecto y mostrar a la ciudadanía cuáles son nuestras ideas para la ciudad uh -huh. Llega Zaragoza en Común con un grupo renovado salen los ediles anteriores, ¿cómo llega el, el partido Zaragoza en Común a esa cita con las urnas en mayo? Bueno, pues llegamos muy ilusionados tras unas primarias, ya sabes que nosotros tenemos un código ético donde nuestros eh, concejales no puede estar más de dos legislaturas eh, eh, en, el, en la esfera pública y entonces bueno sabemos que tenemos un proyecto muy bueno, un proyecto bueno para la ciudad y que lo puede defender bueno pues cualquier persona de dentro de nuestra, de nuestra organización. Así Así que hicimos nuestras primarias, eh, salieron como salieron y ahora somos nosotras las que eh, damos eh, pie y queremos eh, mostrar a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto. Llegamos con una experiencia por haber gobernado durante cuatro años, porque fuimos el gobierno anterior al Partido Popular, eh, o sea que sabemos gobernar y además tenemos, eh, ci tenemos cierto legado Zaragoza en común, como puede ser la creación de vivienda pública o como puede ser el mercado central, pero luego también hemos trabajado en la oposición eh, creando muchas propuestas pero también haciendo un control férreo del dinero público de los ciudadanos y de cómo se estaba utilizando. ¿Va a cambiar algo eh, esa nueva configuración de Zaragoza en Común con respecto a lo que conocemos de los últimos ocho años? No, no va a cambiar absolutamente nada. La verdad es que nosotros tenemos una hoja de ruta y es la hoja de ruta que queremos seguir. Eh, Zaragoza en Común está continuamente en contacto con asociaciones vecinales, con movimientos vecinales, movimientos sociales, y es con, ese, con todo ese, ese red y ese entramado con la que trabajamos y con las que avanzamos y trabajamos nuestro, nuestro programa electoral. Y entonces esa es nuestra manera de trabajar y lo vamos a seguir trabajando de la misma manera. Precisamente el, el programa que aún no conocemos al detalle eh, se ha hecho escuchando a los vecinos de distintos barrios de, de la ciudad. Entendemos que por ahí hay una pista ¿no? de por dónde van a ir sus propuestas para, para la campaña. Eso es, eso es. Además, eh, nos hemos dado cuenta que la gente en los barrios... Sabe de detectar muy bien cuáles son los problemas e incluso te dan las soluciones ¿no? y entonces yo creo que es una forma muy valiosa de aportar a, a, nuestro, a nuestro programa electoral es verdad que no nos ha dado tiempo de ir todavía por todos los barrios, pero bueno, todavía nos quedan unos meses para ir eh, acercándonos a todos los barrios y que nos vayan contando y luego poder eso incorporarlo a nuestro programa electoral ¿Cree que... Eh ha fallado, ha faltado más eh, política municipal en los barrios durante esta legislatura, pensando en eh, cómo se quedó Zaragoza en el 2019 cuando ustedes dejaron de gobernar, a cómo se va a quedar ahora en los próximos eh, años. Eh, ¿Cuál es la radiografía de, de la ciudad que ustedes hacen eh, a día de hoy? Bueno, la verdad es que para nosotros el gobierno de Azcon ha sido el gobierno de la inejecución presupuestaria. Hay 253 millones de euros en toda la legislatura con los que no se ha hecho absolutamente nada. 111 es para eh, es para ayudas eh, para infraestructuras y no se ha hecho absolutamente nada con dinero público. Yo, pues eso, como te recordaba antes, Zaragoza en común, hicimos el mercado central. ¿Qué ha hecho el gobierno de Azcón con todo ese dinero? que ha recibido, porque ha recibido mucho dinero tanto de Europa como del gobierno central como de las comunidades autónomas y no ha tenido ni un solo proyecto hecho con dinero público para la ciudadanía. ...podemos recordar a la señora Azcón... ...bueno pues por el Hospital Quirón... ...un hospital privado... ...podemos recordar a Azcón... ...por la residencia de estudiantes de lujo... ...en Pontoneros... Eh, ...lo podemos recordar también... ...por otras viviendas de lujo... ...como por ejemplo... ...en la zona de Pignatelli... Eh, ...ahora mismo que nos presentaba... ...el otro día Víctor Serrano... Eh, ...las viviendas en el colegio Jesús y María... Todo son viviendas de, de lujo y, y, y muy muy caras, ¿no? pero sin embargo ahora mismo tenemos en Zaragoza 7.000 personas a la espera de vivienda eh, social en Zaragoza Vivienda. Y no ha proyectado ni una sola vivienda eh, pública este ayuntamiento. Entonces, esas son una de las cosas que tenemos que remarcar del gobierno de, de, de Azcón. Pero no solamente eso, es que también ha recortado, es que también se ha dejado sin ejecutar en servicios sociales. 31 millones sin ejecutar en servicios sociales, en un momento como el actual, donde hemos tenido una crisis increíble tras la pand en la pandemia y tras la pandemia. Ese dinero podía haber ido a la teleasistencia, a la ayuda domiciliada, a educación, a juventud, a las personas que lo necesitan, y es un dinero que no han utilizado si sí, se han desatascado otros proyectos que llevaban tiempo, como pueden ser por ejemplo la Avenida Cataluña o la Avenida de Navarra que ya han iniciado sus obras, ahí sí eh, son proyectos que llevaban muchos años sin, sin conseguir sacarse adelante. Sí, eso es verdad, además yo me puse muy contenta el otro día cuando vi la Avenida Navarra y vi árboles, de repente en la Avenida Navarra, porque había visto las últimas reformas que había hecho el gobierno del PP, después de ver cómo habían dejado Salamero, que tenía unos árboles frondosos y de repente había unos árboles raquíticos, o la Plaza Santa Angracia también, que no han contado con los árboles y bueno, ver la, una de las arterias principales de la ciudad, como es la Villa Navarra, eh, arreglada y, co y con árboles, me dio mucha alegría. También pienso que, bueno, allí muy cerca se han construido ahora unos rascacielos con unos precios muy altos. Sé que se está apostando por esa zona ahora mismo para crecer la ciudad. A mí... Yo lo que me temo es que este ayuntamiento, este, este gobierno piensa mucho en, en un urbanismo expansionista, que, donde, que, que el Zaragoza crezca, pero no está pensando en los, en los en los barrios ya consolidados y se está olvidando de los barrios consolidados. ¿Va a acabar la legislatura y la vivienda? ¿Va a seguir siendo un reto sin resolver ya no solo en Zaragoza, sino en toda la comunidad y en el resto de España? Sí, pues me temo que sí. Desde luego esa legislatura va a acabar, como ya te he dicho, hay 7.000 personas esperando eh, plaza para eh, tener un alquiler eh, público así que yo creo que es una de las, de las tareas más importantes que tenemos ahora mismo que es ofrecer vivienda pública ampliar el parque de vivienda pública la rehabilitación también de, de, de edificios que están en barrios ya consolidados y que se puedan poner a un precio asequible y eso haga que pueda bajar, la, la, eh, que pueda bajar los precios y pinchar la, la burbuja inmobiliaria en, en torno a la alquiler, pero además es que también desde Zaragoza en Común queremos recuperar la oficina de mediación hipotecaria y de alquiler, que es una oficina que estuvo funcionando mientras estuvo Zaragoza en Común, que es una oficina que funciona en Huesca, que funciona en Teruel, pero que también funciona en Barcelona y que ayuda a las personas a mediar y a poder eh, ...están en eh, poder seguir en sus casas, porque ahora mismo eh, hay desahucios todavía en España... ...pero también hay muchos desahucios encubiertos, que es cuando un propietario decide subir el precio del alquiler de tu casa... ...un 30, un 40, un 50%, también han subido los precios de los alimentos, el precio de gas... ...y de repente no puedes seguir viviendo en ese piso y te tienes que ir, eso es un desahucio encubierto... ...y el ayuntamiento tiene que ayudar a esas personas. El proyecto de la nueva Romanera también ha protagonizado esta legislatura... Y salvo eh, cambios de última hora, va a terminar con el rechazo de, de toda la izquierda a estas últimas alegaciones que finalmente se aprobaron hace unos días ¿no? eh, para que el club pueda explotar el campo durante 75 años. Sí, eso es. Bueno, eh, para Zaragoza en Común, que en un momento eh, votamos a, a votamos abstención, ¿no? como nos presentaron en un primer momento, porque se habló de mucho diálogo, de mucho consenso con los grupos municipales, de que no necesariamente el, iba a ser una cesión a un fondo privado, a manos privadas. Entonces, dijimos bueno, votamos abstención y escuchamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Jorge Azcón sobre lo que quiere hacer. Y bueno, lo que nos hemos escuchado es que resulta que quiere que el estadio de la Romareda, que pertenece a toda la ciudadanía, pase a un fondo de inversión, porque está claro que el Real Zaragoza tampoco puede pagar el estadio. O sea, que va a tener que pedir dinero a un fondo de inversión para que ese estadio se pueda poner en marcha. Así que es la cesión de un estadio público a manos privadas durante 75 años, donde no vamos a tener ningún control de algo que es público y que pertenece a la, a la ciudad. Y además, eh, ahora mismo la Rosmaría tiene 65 años. ¿Cómo nos la van a devolver dentro de 75 años la ciudadanía? ¿Cómo se va a devolver esa... esa en qué situación? ¿Cómo se, se nos va a devolver? Entonces creemos que además ha habido una falta de transparencia muy importante, tanto los grupos municipales que estamos en el día a día en el ayuntamiento, eh, es muy difícil sacar real, la real información de lo que está pasando ahí, y yo cuando hablo con la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía, y eso que se está dando continuamente información eh, en los informativos, en la televisión, en la radio, es que la ciudadanía no sabe claramente, no tiene claro qué es lo que va a pasar con la Romareda. Y le pregunto por otro asunto, ¿qué va a pasar con el Luis Buñuel? Porque sabemos que hay pendiente una orden de desalojo que no sé si hay ya un plazo fijado. De hecho, hace unos días se rechazaba esa moción de Zaragoza en común. ¿Qué cree que va a pasar? Porque habrá, una, una, habrá noticias pronto, ¿no? Sí, sabemos que va a haber noticias pronto, eh, que puede ser hoy o mañana. Eh, a mí me da muchísima pena, la verdad, lo que sucede con el Luis Buñuel, yo he formado parte de la Asamblea 8M Zaragoza, nos hemos reunido ahí, hicimos el segundo encuentro estatal feminista en, en el Luis Buñuel, hay una cantidad de actividades increíble. Eh, Sirve para apoyo para muchas personas, tanto mayores como jóvenes con dificultades, dan de comer todos los fines de semana a unas 250 personas en ese edificio. Eh, el ayuntamiento está diciendo que quiere poner un centro cívico en el Luis Buñuel cuando resulta que los otros centros cívicos que tiene abiertos no los está dotando de personal. No sé con qué personal va a dotar el, el Luis Buñuel, también se hablaba de que no había espacio para la gente mayor, pero es que resulta que cerraron una, una de las plantas de Casa Amparo donde daban de comer, donde tenía un espacio la gente mayor y está cerrada desde el momento de la pandemia y no se ha vuelto a abrir, o sea que la gente mayor tiene un espacio para comer y para estar, no necesita el Buñuel. Yo entiendo que esto es eh, es algo ideológico, entiendo que ni al PP, ni a Ciudadanos, ni por supuesto a Vox, le gusta el, el, el Luis Buñuel, porque es una manera de gestionar completamente diferente y que además ellos no entienden, porque no entienden que las personas eh, hagamos las cosas, eh, no hagamos cosas por dinero, sino que las hagamos por motivación personal, por eh, eh, porque nos hace crecer, porque creemos en ello y entonces ellos no entienden cómo funciona el Luis Buñuel y saben también, bueno, pues que es un sitio donde nos organizamos... ...la gente que luchamos por el feminismo, contra los desahucios... ...por eso no les gusta Luis Muñuel... Eh, ...a mí me va a dar mucha pena que lo, que lo desalojen... ...y creo que va a ser un error muy importante sobre todo para el gancho... ...y para todas las personas que están trabajando allí... ...y que están dando lo mejor de sí. Me ha dicho al inicio que el objetivo es llegar al ayuntamiento, gobernar, apoyar a un hipotético eh, gobierno, ¿le hubiera gustado ir a estas elecciones con una mayor unidad de, de la izquierda? Hombre, eso sin duda alguna. Desde Zaragoza en Común, ya en maño, eh, empezamos eh, unos acercamientos no solamente con partidos políticos de izquierda, sino también con movimientos sociales, asociaciones vecinales, para intentar ampliar Zaragoza en Común y que estuviese eh, más compacta y que hubiese más gente que opinamos de la misma manera para tener más fuerza en el ayuntamiento. ¿Qué nos, da, ¿Qué nos asusta? Bueno, que nos pase como en las últimas elecciones, que una de las listas de izquierda se quedó fuera y eso hizo que no podamos tener un gobierno de izquierdas en nuestra ciudad. Por eso Zaragoza en Común sigue abierta a, a una posible... Eh... A, a, al diálogo, a ver si nos podemos entender para, para desde luego que no nos vuelva a pasar, que ninguna de las listas se quede fuera y hacernos fuertes en el ayuntamiento y que el próximo gobierno del ayuntamiento de Zaragoza sea un gobierno de izquierdas Y porque de momento no hay alianza, es cuestión de que podemos eh, quiere ir en solitario o no han llegado a un acuerdo Sí, yo, bueno, yo creo que Fernando Rivares estuvo aquí hace unas semanas me imagino que le contestó lo que le contestó, que ellos lo que querían era tener eh, una papeleta con el nombre de Podemos, tanto en el gobierno de Aragón como en el ayuntamiento de Zaragoza nosotros desde luego respetamos su opinión pero está claro que, bueno yo recuerdo la primera vez que salí, la primera rueda de prensa que vi, eh, me paré un momento a tomarme un café y alguien se me acercó y me dijo ¿pero no os dais cuenta que tenéis que ir unidos? Tienes que luchar para que ir todos unidos porque si no, no, no vamos a tener otra vez el ayuntamiento de Zaragoza o sea que la gente en la calle, las personas de izquierdas en las calles sí que está pidiendo que vayamos unidos Ahora ya, si las organizaciones deciden que no, pues que no podemos hacer nada. Pues Elena Tomás, candidata de Zaragoza en Común al Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias por haber estado hoy en gracias Buenos Aires, Zaragoza. Muchas gracias.